Este reality japonés que es de TV Tokyo, que es un canal de señal abierta. Y este es un programa que se transmite los días lunes a las 8 de la noche hace 10 años. Y hace como 3 años, la primera vez que fuimos a, la, a competir a la Robo One en Japón, nos topamos con ellos en el aeropuerto. Y... Y se sorprendieron mucho cuando supieron que eran una familia y que veníamos a íbamos a, a, a competir en un torneo de robótica. Entonces era como muy extraño que desde Chile, tan lejos, una familia y fuese a competir en un torneo eh, de este tipo. Así que decidieron hacer un reality de una semana que finalmente estuvo al aire media hora esa primera vez. Y en esta ocasión... Eh, se hizo un recuento de como los mejores programas, que se llama eh, Los Números uno de la Historia, porque me dijeron que ese, ese capítulo tuvo muy alta sintonía y decidieron hacer la segunda parte de lo que a ellos le llaman la Roboto Family, que es la familia robótica, y nos entrevistaron, así que nos estuvieron grabando acá en Chile, contratamos unos, unos camarógrafos en Chile, y vinieron a nuestra casa y también a, al laboratorio a filmar nuestro avance que fue súper entretenido y de esa forma eh, ya tenemos esta relación con ellos bien entretenida. Mira, el programa se llama como ¿Qué haces tú cuando vienes de Japón? Básicamente eh, muestran cómo las personas llegan a Japón y cuáles son sus intereses, y pasatiempos y bueno, qué van a hacer en su estadía en Japón. Eh, en este caso el programa se trató un poco de como la segunda parte y estuvieron mostrando lo que era el laboratorio, en cómo nosotros vivíamos acá en Chile, eh, cuáles eran eh, nuestras actividades reales y principales. Así que hablaron súper bueno para nosotros de Lower Mind, nuestra silla que se controla con las señales cerebrales. Mostraron algunos proyectos y entendieron de qué es lo que era nuestro motivo de ir a Japón, que es básicamente la búsqueda de conocimiento y de alianza y aprendizaje para poder desarrollar mejor, de mejor manera en nuestra silla rueda, porque como estas competencias son como robots que luchan, hacer artes marciales, pero principalmente son robots que caminan. Por lo tanto, nosotros buscamos aprender cómo se hacen exoesqueletos para después incorporarlos a nuestra silla de ruedas, que se controla con señales cerebrales para las personas que no se pueden mover, y después con este exoesqueleto caminan. Entonces, eh, mostrarnos la competencia e hicieron cuenta que en Chile, después de estos tres años de esta participación en Japón, habíamos traído la competencia a Latinoamérica y ya estaba masificado en distintos países con altos participantes acá en Chile. así que está súper sorprendido y entretenido. Fue bien interesante porque, bueno, la primera vez que hicieron este reality, me tocó ir a, a Japón nuevamente, y había gente, personas que nos reconocían incluso en un tren, en este tren rápido. Me fui conversando con una señora y yo le mostré que había venido antes, me preguntó y le conté que había aparecido en ese programa y ella se acordaba y la gente tuvo hartos recuerdos porque eh, fue como eh, bien interesante el, el tema de la sociedad japonesa, este, esta aparición, porque ellos están trabajando fuerte la relación de familia, que se ha ido perdiendo un poco en Japón. Y como nosotros damos una familia o somos una familia que competía juntas, que viajaba juntos y tenían ciertos intereses en comunes, eh, a ellos les parecía muy interesante y fue en materia de conversación posterior al programa. Incluso en otros programas siguieron hablando de, de, de ese tema, de, de esta aparición, de cómo eh, unos chilenos de un país tan lejano y no tan avanzados, por decirlo eh, en, en, de alguna manera, venían a trabajar con robots a Japón, a competir con ellos, ...en una familia y que era como básicamente como que un ejemplo para ellos... ...así que fue bien interesante y la gente lo tomó con harto cariño... ...ahora en términos de la última aparición... ...he tenido súper buena eh, aceptación... ...y algunos contactos de personas que están interesadas ya en... ...conocer más sobre el Overmind... ...que es esta silla rueda... Eh, ...la primera fue el 2017... Y, ...y la segunda fue hace como un mes y medio... Un mes y medio, que salió este día lunes a las 7 y media, 8 de la noche, más o menos por ahí. La primera vez que fuimos eh, nos convertimos en los primeros eh, equipos, el primer equipo no asiático en competir en la Robo One, en la historia, o sea, en una competencia de 20 años de antigüedad que es la primera mundo, digamos, en trabajar en robótica BPA eh, fue todo un suceso y más encima eh, llegamos con la televisión japonesa apoyándonos y con, que nos pusieron un, un intérprete también para poder comunicarnos mejor y para nosotros fue fantástico porque era lo único que nos faltaba para poder estar allá y le dio un realce y ahora también porque mostró bastante la competencia un pic de eh, de hecho se <risa> fue, fue tan así este año que se acabaron los robots que yo mostré en Japón y después quería traer un, unos esos robots a Chile y no había. Entonces eh, fue bien interesante eh, lo que bueno genera porque este es el programa como más popular de Japón, o sea es un programa bien visto que es bien masivo de televisión abierta que tiene diario, como te digo. Eh, la ve mucha gente, muchísima gente en todo Chile y el resto de países de Asia también así que eh, fue bien interesante sobre todo eh, en eso y apoyando la competencia